pago 1200 y yeah. Traigo otros discos sin pestañar, Jodido de hace rato entonces escribo para no sobrepasar El dolor, la ganas de volarme la gorra que los demás No me dio colgar la soga, por algo será Pero bueno, sabemos que todo llega En la yeca más sudora siendo este manera En la parca me comía los talones Me escribo renglones para que sepan no tuvo opciones que dibujaste, mi vieja Feli, por saber que no fui un desastre. Te prometo ayudarte, no desgastarte. Viejo, sabes que salimos adelante. Saca el adelante, la familia es primordial. Aguanta con pintar, no te queda bien ser rap. Te considera real, pero no soy real. El rap es amor, lo dijo el TK. El amor está acá, por la familia, la gente. La esquina donde pasas, el amor es despertar, verte otro. lo traigo simple, mi apellido como el guchito pero ni me viste Ojos tristes, un cuerpo que no existe, en esta tierra todo es libre ¿Qué? No vas a blister, hermano, que no todo está jodido pero estamos Partimos la city sin estar sentado y dimos vuelta el panorama No vas a ese blister, hermano, que no todo está jodido pero estamos panorama